Sí, anoche alrededor de las ocho y cuarto de la tarde, había un grupo de niños que se juntan todos los días y un matrimonio, una pareja, no lo sabemos bien, trató de llevarse a mi hijo por la fuerza. ¿Tu hijo estaba jugando estaban con un amigo? Jugando, estaban jugando, eh, ellos se acercaron, les ofrecieron golosinas, diciéndole que tenían golosinas, que se fueran con ellos. Eh, los niños pensaron que era una broma realmente, cuando uno, el hombre, lo agarró del brazo a mi hijo, por la fuerza, y queriéndolo subir al carro y, llevar, y llevárselo. O sea, lo quería subir a un carro y una bolsa que, está, que él tenía, ¿no? Que él tenía ahí. Eh, así que agarraron, eh, uno de los niños, gracias a Dios, lo ayudó, y pudieron salir corriendo hacia un negocio. Y por ese motivo mi hijo está hoy día conmigo. Claro, llega a tu casa tu hijo y te dice... Llorando, diciéndome, mamá, me quisieron llevar. No lo podía creer, yo pensé que era un chiste. Salgo corriendo, hablo con la otra mamá, me dice, sí, es verdad. Salimos corriendo a buscarlos y los encontramos, gracias a Dios, a un par de cuadras de la casa. Llamamos a la policía, fue un accionar rápido, gracias a Dios. Y los detuvieron. Se trata de una pareja. Una pareja. Una pareja, una pareja que va prácticamente todos los días al barrio. Que ¿Juntan que cartones? Que juntan cartones, exactamente, y ¿con qué intenciones fue? No lo sabemos, pero el hecho no lo podemos dejar así. Decir, ya, ya son conocidos por ustedes, ya los son tienen vistos. Ya lo hemos visto varias veces ya, sí. Sin duda eh, no se trató de un chiste porque lo intentaron no, hacer sí. dos veces. ¿no? no, no, no, fue un chiste porque lo intentaron llevárselo dos veces y no bastó con eso. Sino que agarró, después llamaba a la otra nena que estaba ahí, vení, venite con nosotros. Y todos los niños dicen lo mismo, o sea que no es un chiste, no lo podemos permitir a esto. Lo agarró del brazo y un amiguito lo agarró del otro brazo del otro a tu brazo. hijo y lo sacó. Exactamente, fue así. Un barrio muy lindo, de gente muy trabajadora pero que lamentablemente los hechos de inseguridad cada día avanzan más. Esto no es la primera vez que sucede en el barrio. Este Procrear está entre calles o entre barrio en, Condoriandes. En Condoriandes y Mirador estamos entre Paso y Juan B. Justo, de Maipú. El barrio que tenemos atrás es un, un asentamiento, y que es la triple frontera que le llama. Y la verdad que los he hechos, hay robos, han querido apuñalar a un vecino, quisieron secuestrar a un niño de un año, mi hijo ayer. Por todos estos hechos eh, van a reunirse los vecinos. Exactamente, hoy día a las 7 de la tarde esperamos a todos los vecinos del barrio para pedir seguridad. Ellos están detenidos, tenemos que erradicar la denuncia ahora en estos momentos, vamos a hacer eso para que no salgan más. ¿Qué explicación les daban ellos a, a ustedes vecinos cuando ayer los interceptó la policía? No, eh. Lo único que nos dijo la policía que que los iban a detener, que no había mucha seguridad porque les falta móviles, les falta personal. Un, lamentable realmente, pero es la verdad. Eh, se portaron muy bien los oficiales con nosotras, nos ayudaron en todo momento, pero eh, no nos sirve, necesitamos más. ¿A qué hora sucedió? Ocho y cuarto de la tarde. Me imagino cómo se quedan todas las mamás con esta situación. Nos hemos dormido en toda la noche, preocupadas, llorando, abrazadas a nuestros hijos. Imagínate, estás en la puerta de tu casa y que pase esto es tremendo, ¿no? Mamá también, estaba tu hijo en el lugar, tu hijo llega a tu casa y te comenta la situación y vos creías que estaba haciendo una broma. Claro, mi hijo me dice que... que el primero dijo, no, es un chiste, no, está haciendo un chiste. Entonces esta persona lo agarra le nene más chiquito del brazo y lo tironea, entonces... Ahí mi nene como que dice no, no, no, es un chiste. Entonces mi nene lo agarra al nene y lo tira para atrás y este hombre lo vuelve a agarrar al nene. Y ahí mi nene lo agarró al nene y salieron corriendo al negocio y se metieron al negocio. Y dice que este hombre siguió llamando a otra nena más chiquita y le decía, vení, venite con nosotros. Y que la mujer le decía, vámonos, vámonos, y el hombre no, insistía, insistía, insistía. Entonces no fue un chiste. Ya. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp en donde sí. se empieza a comunicar esto que sí. pasó? Sí, el grupo de la alarma del barrio y, y por ahí nos empezamos a comunicar y, y así pudieron ellas agarrarlos. Y ahí empezar a llamar a la policía. Mamá, muchas gracias. No, por favor. Bueno la palabra entonces de vecinos del barrio entonces procrear de Maipú que pasaron por este lamentable hecho, ¿sí? Eh, intentaron eh, llevarse a uno de los niños que estaba en el lugar siete años, apenas siete años y uno de diez lo pudo lo pudo sacar de las manos de este hombre, que está detenido junto a su pareja, ¿sí? Esto lo confirmamos porque ya nos dio eh, personal policial justamente a la habitación para hacerlo. Están detenidos en este momento, están esperando la denuncia, que van a hacer en minutos nada más las mamás desde aquí, desde el departamento de Maipú,